Fuimos pasando en estos 10 años con, con la gente del INTA, consiguiendo muchas cosas, puesto fijo acá en la Casa de Turismo, después consiguiendo la personería jurídica, la ordenanza. Así que bueno, muchos logros en, en estos 10 años. Para nosotros como INTA es un orgullo que los procesos se sostengan en el tiempo, de que, que nuestro rol sea acompañar y fortalecer en un inicio, pero hoy eh, Frutos eh, sigue sola. Y bueno, nosotros estamos más de un lugar de costadito y eso a nosotros eh, nos, nos enorgullece. Y ahora, como festejando los 10 años, acoplándonos a lo que es Mercado Bonaerense para unificar las dos ferias y potenciar un poco más. Como coordinador en San Pedro de, de esta articulación entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad a través del Mercado Bonaerense, para nosotros, ustedes nos acoplan a nosotros, nosotros nos están, nos están cediendo un poco de espacio a ustedes y para nosotros es un orgullo poder hacerlo. La verdad que algo que veníamos charlando bastante durante el año pasado y que podamos este año empezar a transitar un camino en conjunto donde fortalezcamos la, la, la, sin perder ninguna identidad porque eso es fundamental para nosotros, ustedes han logrado sostener una identidad a lo largo de los años, se si cumplen 10 años porque lo han, lo han logrado hacer y por supuesto que le iba a venir a acompañar porque sé todo lo que vienen trabajando, todo lo que han hecho durante estos años también agradecer a Alienta que la verdad hecho un trabajo espectacular todos estos años que es cierto porque es cierto también es un municipio siempre acompañado y es lo que corresponde. Es bueno también que ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires esté conectado con y que ustedes puedan trabajar en forma conjunta. Muchísimas gracias y ojalá que la sequía se termine. Eso es lo que todos necesitamos.